estimados estilócratas bienvenidos una vez más a nuestro canal lavar los jeans oscuros puede representar una gran dificultad a la hora de querer conservar su color original ya que tienden a desteñirse en cada lavada debido a que el agua y el jabón los decoloran y a pesar de que se desteñirá con el tiempo hoy en Estilocracia te presentamos algunos tips para retrasar este proceso 1 lavar los jeans con poca frecuencia en realidad no es necesario que laves los jeans con la misma frecuencia que las demás prendas, pues hará que se destiñan antes de lo planeado. Además, solo basta con que se laven en la lavadora una vez cada tres o cuatro semanas. En dado caso que llegue a haber una mancha, puedes quitarla con limpiadores caseros en lugar de lavar los jeans completamente. 2. Antes de lavar, voltea los jeans de adentro hacia afuera. Voltear los jeans antes de lavarlos debe ser una práctica estándar a la hora de colocarlos en la lavadora, pues evitará que el detergente deteriore el tinte. Si los lavas de este modo, mantendrás su color por más tiempo. 3. Usa detergente que preserve el color o vinagre. Si notas que los jeans comienzan a desteñirse un poco, usa un detergente que proteja los colores. También puedes optar por reemplazar este tipo de detergente con vinagre, pues lava los jeans con mayor cuidado y sin quitar el tinte. 4. Lava los jeans junto con otras prendas de vestir Los jeans tienden a desteñirse menos si los lavas con otras prendas de vestir oscuras, pues los tintes oscuros se destiñen en la lavadora y manchan otras prendas de vestir. Si las colocas juntas, el tinte se desteñirá menos. Por ello, antes de lavar los jeans, espera a que tengas varias prendas de vestir oscuras que debas lavar. 5. Usa el ciclo de centrifugado y temperatura más bajos Por último, Debes de saber que los jeans requieren de un lavado cuidadoso y de temperaturas bajas para evitar que se destiñan. Por ello, configura la lavadora en el ciclo de centrifugado más lento y la temperatura de agua más baja posible. Si hay una opción para lavado suave o a mano en la lavadora, úsala. Eso hará que el color y la calidad de tus jeans se conserven por más tiempo. Ahora ya lo sabes, mi amigo estilócrata. Estas son las 5 mejores formas para lavar tus jeans oscuros y cuidar su calidad. Cuéntanos qué te parece y si te sirvieron estos tips, también dinos si conoces otras formas de lavado en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. ¡Hasta la próxima! Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente...